Hola y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal en esta ocasión vamos a realizar mantenimiento a un computador Acer A315 lo primero que vamos a hacer es retirar el disco duro para eso retiramos el protector retiramos también los tornillos este disco duro viene sujeto pues con, un, con una base ahí estamos retirando el cable y listo ahora vamos a retirar una tapita que es donde vienen las memorias y luego vamos a quitar todos los tornillos de la base de este portátil en este digamos que este procedimiento es sencillo porque todos los tornillos tienen el mismo tamaño así que no vamos a tener inconvenientes en el momento del ensamble retiramos todos los tornillos, eh, los aseguramos eh, ya sabemos que todos los tornillos tienen el mismo, la misma dimensión así que eh, no tendremos inconvenientes al momento de realizar nuevamente el ensamble de este modelo al retirar todos los tornillos, vamos a utilizar eh, una herramienta de apertura. En esta ocasión estoy utilizando uno de marca Shake o Hakemi, la JMOP08. Eh, voy a verificar si hay tornillos en, en, en el en los protectores de la base, no los hay y entonces fácilmente podemos retirar la tapa cuando retiramos la tapa lo primero que vamos a realizar es quitar el cable de la batería después de retirar el cable de la batería pues podemos realizar la limpieza de la parte digamos eh, superficial y el mantenimiento que vamos a aplicar, lo vamos a aplicar a la parte del disipador, vamos a, a retirar entonces el disipador de calor, aquí encontramos bastante contaminación por polvo, bastante acumulación, digamos que uno de los trabajos será eh, dejar libre de polvo todo el disipador de calor. Vamos también a revisar el ventilador. Los tornillos que quito del ventilador los, los vuelvo a colocar en, en el soporte donde se encontraban y con cuidado quitamos el cable. Revisamos cómo es, digamos, la velocidad de giro del, de, del ventilador. Hacemos una limpieza profunda de este, de este ventilador. Verificamos siempre que quede eh, lo más limpio posible. Vamos a revisar en la parte, eh, quitando la etiqueta para verificar si podemos, digamos, lubricar el ventilador. En este modelo, eh, el, el, digamos que el... el la parte de lubricación es un poco compleja, así que lo que vamos a hacer es retirar el polvo, simplemente. Ahora vamos a realizar la limpieza del disipador de calor. Vamos a quitar la pasta térmica antigua y nos vamos a ayudar con alcohol isopropílico. Revisamos nuevamente el ventilador, hacemos la limpieza, vamos a colocar pasta térmica nueva la pasta térmica que yo utilizo para los mantenimientos y que me resulta muy bien es marca Arctic la MX4 antes de colocar la pasta térmica nueva vamos a realizar la limpieza en el, el procesador de la placa base, para eso utilizo un componente de algodón y con mucho cuidado vamos a retirar la pasta térmica antigua, la que está ya seca. Nos ayudamos con alcohol isopropílico. Utilizamos los copitos de algodón para hacer una limpieza muy cuidadosa. Continuamos con la limpieza de la placa base. a retirar todos los excesos de, de suciedad y estamos listos entonces para utilizar la pasta térmica recuerden que la que utilizo para los mantenimientos es la MX-4 tiene buen rendimiento, buen, buena conducción una de las mejores eh, aplicamos un poco de pasta térmica solamente en la superficie eh, que disipa el, el procesador y con la ayuda de una espátula eh, esparcimos la pasta térmica sobre toda esa superficie no es necesario excederse aquí eh, digamos que si utilizamos mucha pasta térmica podemos cometer una equivocación Entonces solamente colocamos pasta térmica la cantidad adecuada una pequeña gota y aquí estamos realizando el ensamble nuevamente vamos a colocar los tornillos del disipador después de haber realizado el reemplazo de la pasta térmica colocamos entonces el disipador de calor eh, perdón, el ventilador después de haber realizado la limpieza lo ubicamos con los tornillos ajustamos bien Verificamos que todo esté funcionando bien, la velocidad del ventilador está adecuada, que no tenga algún roce. Aquí recomiendo en esta fase antes de conectar la batería, verificar siempre las conexiones, cada una de ellas. Colocamos entonces la batería, ya estamos listos para realizar la prueba de encendido. Para ajustar la batería yo utilizo una espátula de plástico. Bueno, realizamos la limpieza de la tapa inferior eh, limpiamos muy bien vamos a, a realizar ahora el ensamble del equipo ya colocamos la batería, ya verificamos las conexiones colocamos entonces la tapa superior este paso en este modelo de equipo no va a tener mucho inconveniente ya que él encaja de forma muy fácil colocamos cada uno de los tornillos que retiramos en los pasos anteriores eh, de igual forma también eh, es un proceso muy fácil porque estos tornillos como tienen el mismo tamaño, la misma dimensión eh, no tenemos que tener cuidado de digamos de la ubicación ¿no? que de, en algunos modelos de equipo hay unos tornillos más largos en unas posiciones y si nos equivocamos pues podemos hacer un daño mayor en este modelo no tenemos ese inconveniente así que colocamos todos los tornillos en, en la posición verificamos todo vamos a colocar cada uno de, de los tornillos que sujetan la base luego de eso vamos a instalar el disco duro ahí está con cuidado porque eh, el disco duro va sujeto con una cinta, con un adaptador este modelo lo sujetan tres tornillos pequeños también eh, no vamos a tener ningún inconveniente porque son tornillos que tienen la misma dimensión son tres tornillos pequeños que vamos a colocar para sujetar el disco duro colocamos entonces eh, la tapa que protege el disco duro Y por último, la tapa que protege a las memorias. Verificamos. Vamos a realizar eh, la limpieza del exterior. Eh, yo utilizo un líquido o una silicona con la que realizo la limpieza de toda la parte plástica o metálica. Eh, lo agrego con un spray de tal forma, digamos que no, no escurra o no, o no se riegue el líquido. Limpiamos muy bien la parte interna, también utilizo la silicona y eh, para la limpieza del teclado digamos que va a ser eh, bastante importante eh, ya que no lo podemos limpiar con demasiada fuerza porque podemos desprender alguna tecla, vamos a utilizar unos copitos de algodón y vamos limpiando las ranuras mucho cuidado. Aquí nos gastamos 5 o 6 algodones, copitos de algodón. Eh, nos vamos a, eh, digamos que a, a realizar la limpieza con cuidado. Limpiamos, limpiamos muy bien. Vamos, vamos eh, utilizando otros copitos cuando ya... Eh, alguno de ellos se, se nos ha dañado o se nos ha ensuciado mucho listo ahora la pantalla la vamos a limpiar con un líquido para pantalla y con un trapito especial yo utilizo un un, un trapo este, o un o una panola eh, que no raye la pantalla limpiamos muy bien también la pantalla vamos a hacer la prueba de encendido en el primer encendido en la primera prueba no encendió vamos a conectar el cargador está conectamos el cargador y ahí tenemos pantalla es así como realizamos el mantenimiento a este equipo, un Acer A315. Eh, muchísimas gracias por ver nuestros video y nos vemos en otra ocasión.